El carácter humanista del presidente de la República ha sido un factor primordial a la solución de los daños causados por el fenómeno atmosférico Fiona que pasó por la República Dominicana en la parte este y parte del nordeste. Digo el carácter humano porque inmediatamente el presidente de la República junto con las instituciones del gobierno estuvieron presentes ahí y ya el Instituto Nacional de las Viviendas ha reparado más de 8.300 viviendas, pero que el plan social de la presidencia ha entregado más de 300.000 raciones alimenticias y además de más de 4.000 electrodomésticos, incluyendo colchoneta. Pero que los comedores económicos estuvieron presentes e inmediatamente en esta parte de la República Dominicana y han entregado 261.084 de raciones alimenticias cocinadas, pero que además 10.770 raciones crudas. El de este y el de norte, pues ya en un 99% han recuperado la energía eléctrica. Obra pública ha avanzado vertiginosamente, con los puentes que fueron derrumbados, además con las calles y avenidas que fueron afectadas por este fenómeno atmosférico. con relación a la agricultura, el presidente ha sido claro, va a entregar mil, eh, cien, eh, mil pesos por tareas afectadas a los agricultores, pero que además, a través del Banco Agrícola, va a darle tasa cero, va a entregarle materiales de siembras, va a prepararle sus terrenos, y así sucesivamente. Con esta parte... El presidente de la República ha demostrado que tiene capacidad suficiente para la solución de los problemas de la República Dominicana. Ya lo ha demostrado en momentos anteriores con el problema del COVID, ya lo ha demostrado con relación a la guerra Ucrania y Rusia que ha afectado a los combustibles de la República Dominicana. Lo que podemos decir es que el presidente de la República, Luis Abinader, tiene gran capacidad para solucionar los problemas que se le enfrenten a su país